Hola, ¿qué tal? Soy Lo que bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Vamos con Anita en Rockin' Rio, con el concierto entero. Son 20 canciones las que hay en esta lista. Ya he subido alguna, así que vamos con las que restan. Vamos con Anita, Onda Diferente, en vivo. Vamos allá. No sé si fue en este orden las canciones... Entiendo que sí, porque parece la introducción del concierto. Oh, es Loop -dop. Una colaboración, no había escuchado. Menuda entrada. Es una colaboración con Snoop Dogg, pero veo que hay otra voz. <ríe> Esta chica puedo ser yo perfectamente. cuántos bailarines. Ay, ¡Qué buena esta canción! No la había escuchado nunca. Muy buena la introducción del concierto, no la había escuchado nunca. Raro, porque con una colaboración con Snoop Dogg debería haberla escuchado alguna vez. Bueno, pues esta ha sido la intro. La verdad es que la canción me gusta mucho. Eh, como ya sabéis, Anita es brasileña. O sea, es que aquí en España, bueno, parece que como cantar español es de algún país de hispanohablante. No, es brasileña con un, un español muy, muy trabajado. Y nada, esta es la canción Onda Diferente. Podría ser por el título en español, pero es en portugués, brasileño. Así que, bueno, pues esta ha sido la canción de Onda Diferente, la introducción del concierto. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis suscribiros y nos vemos en el próximo. Vamos con el siguiente.